Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Uff, espero este se ve acá. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? La musiquita debería escucharse. Ahí va. Deberíamos tener música navideña. Si no me equivoco. Sí, sí, sí, sí. Musiquita navideña. Bueno. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Hoy un día especial, tal vez. Sí... Si nos ven hace un tiempo, tal vez saben que mi barba no es de este color. Pero bueno, la razón es que hoy festejamos... Están ahí en la taberna, así que vamos a ir rápidamente a los anuncios. Después charlamos un poco de todo, de toda esta situación. A ver dónde están. Bueno... Eh, gracias por acompañarme en el stream Espero que, espero que lo disfruten eh, El último de hoy me responde del año Quiero agradecer a la fragua y conejo Que me hizo una entrevista hoy temprano eh, Estuvo muy buena eh, me, me gustó Charlamos de cosas interesantes Y tenía la barba de otro color eh, Así que si no me equivoco Va a estar disponible mañana El, el video Si quieren verlo en su canal Espero que les guste Uh, la producción me está hablando. Me bajo un poquito mi volumen. Ahí va, y subo un poco la música. A veces me qué tal está. Sigamos ahora hacia los anuncios. Eh, charlamos eh, con la Fragua de, de cosas de actitudes de cómo dirigir, de, de ideas eh, y consejos y contraconsejos. Estuvo interesante, estuvo interesante, no lo voy a mentir. Eh, sí, vamos. <coughs> el stream de hoy, generalmente el DM responde es... Eh, nada, la gente se pregunta en el chat y yo la respondo. Eso no va a cambiar, pero va a ser mucho más relajado y podemos charlar de cosas. Eh, teniendo en cuenta que es el último del año, no hay no hay por qué atarnos al, tanto al, a la estructura, así que vamos eh, tranqui eh, Similar a lo que pasó en Halloween, tenemos hay unas recompensas ahí para cambiar la música y hay unas decoraciones que se pueden agregar. Al, al stream, si quieren. Eh, pero bueno, sigamos. Como ya venimos anunciando, esta será nuestra última semana de streams. Luego de eso, comenzarán las vacaciones de la taberna, como venimos haciendo todos los años, para retomar actividades de a poquito durante febrero e intentar volver a full para marzo. decoración navideño. Eh, a ver cómo queda con la barra. Joder, mira cómo queda con la barra. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, lo de... Sí, sí, estoy re viejo Igual me gusta este color, eh Me gusta cómo me queda eh, Sí, empiezan las vacaciones en la taberna La verdad que las necesitamos Y eh, estamos muy contentos de haber llegado hasta acá Este año fue un, una locura Y también fue un éxito Fue un éxito en muchos aspectos Así que muy contento este sábado 17 a partir más o menos del, del mediodía, entre las 2 y la 1 eh, Los vamos a estar esperando para almorzar con alta mesa Porque tendremos todavía nos responde con el equipo Mientras comemos tranqui y contamos nuestras expectativas de lo que viene lo, Y hacemos un repaso de lo que fue el año entre todos Espero puedan acompañarnos porque... Eh, nada, vamos a charlar eh, Viene el equipo, está... Ah, va a ser un momento lindo y yo voy a tener la barba de mi color <risas> Eh, y por último, recuerden que durante la semana irán viendo los diferentes... Los diferidos de nuestros streams Ya tienen disponible el último capítulo de paseo a la comisaría El one shot de carne fresca, que estuvo buenísimo Y el último notice de dragones de Puel, el, eh, con Puel, el barro del DD y Fede de Tomate 20 A partir de mañana tendrán lo último año de las Danurem y el jardín de los presentes eh, Gracias, gracias por... Eh, a mí también me gusta como aquí, estoy recontento eh, Bien, como les venía diciendo... El plan de hoy es ir tranqui Hay un, Vamos a hacer unos sorteos de navidad eh, Los sorteos siguen siendo Las bases del sorteo siguen siendo Que solo podemos eh, entregar premios Para la gente que vive en Argentina Esa es la, la parte más Más importante de todas eh, Para participar del sorteo eh, Tienen que escribir este mensajito y de, supuestamente el bot los agrega al sorteo. Así que si vienen a Argentina y quieren participar, eh, vamos a sortear unas cositas que son... Eh, hay, hay, de hecho, bastantes cosas. Esta es una caja de minis que tiene un... Eh, si la abren, tienen un montón de miniaturas. De diferentes tamaños. Acá, no, del otro lado. Todos estos son monstruos. Y... ¡Ey! ¡Role en casa! ¿Cómo estás? Sí, no... El, el tema de, de los premios para... ¡Oh! Si podés viajar, buenísimo. Buenísimo, ahí está Y debemos de juntarnos. El tema es que... Eh, nos sale muy, muy caro enviarlo afuera. Muy caro. Mucho más caro que el, que el producto en sí. Y si la gente se ofrece a pagar el envío, le sale... Eh... Más barato comprarse esto en donde sea que vivan es, es una cuestión de, bueno, Argentina Pero bueno Como venía diciendo eh, Todas estas son minis de monstruitos Como ven Por ejemplo en las grandes, acá tenemos Esto si no me equivoco es algún tipo de gigante Creo que es el gigante de hielo, está buenísimo Bien simple, pero también hay otras cosas como Un zombie con flechas clavadas Y de este lado tenemos lo que tendría que ser los personajes O los héroes tenemos ahí, chum, un, una chica que tira flechas chum, Una elfa, un elfo Un humano, una humana, tira flechitas Y acá tenemos Alguien con Ese arma, que no estoy seguro cómo se llama, pero es un hacha doble doble Porque tiene eh, Hachas para los dos lados y para abajo de él también eh, Así que bueno, este es uno de los premios que vamos a sortear No, qué grande si venís a visitarlo. Re copado si venís. Camino, avisad. Avisad que estaría buenísimo. Después, este, que es el que más me gusta a mí. Este es el que más me gusta a mí. Que es el set de dungeon. Esto se abre así: se abre la puerta del dungeon. Y se revelan estas cositas. Creo que ya lo estuve mostrando. Eh, pero la idea es que. Por ejemplo, ven, esto se pone en la mesa y vos le vas agregando. Caminitos o eh, lugares de interés como antochas, cofres y eh, no sé, ataúdes por ejemplo. Y hay otras cosas. Está buenísimo esto eh, como para ir jugando, van explorando el dungeon y vos le vas agregando en la mesa las cosas. Eh, y me encanta. Este, este, este producto de Luego Telazar para mí me parece uno de los más divertidos, súper copados para hacer. También vamos a sortear eh, una de las cosas que nos mandaron Escenografía eh, Que tenemos Esta casita Les voy a mostrar las armadas Pero también tenemos eh, eh, Las vamos a mandar desarmadas Para que ustedes jueguen Porque es re divertido armarlas eh, Que ven, se saca Y se puede meter adentro miniaturas Como si estuvieran dentro de la casa Como si las usan Está re bueno esconder gente acá adentro eh, Como DM, ¿no? Y de repente abren la puerta y hay alguien más disparándole flechas, una cosa así O tirándoles una bola de fuego, no sé No quiero romper nada, espero que se haya guardado bien eh, Además de eso, eh, vino, eh, vinieron unas... Eh, unas ruinas, que justo esa es la única que no guardé porque no agarré Pero estaban buenas, son como... Pedazos de edificios como para usar, de cobertura Ahí está, esta pequeña caseta chiquitita Miren lo que es, es re bonita También se abre el techo Para que puedan jugar adentro eh, Esta además la pintó Blue. Así que viene con la, la, la que les acabo de mostrar, la anterior la pinté yo Medio fea, pero esta quedó re linda Y eh, esta que es la más grande de todas Ah mira, justo acá tengo las ruinas Esta es la más grande de todas Está buenísima Primero La parte de arriba se saca Por si querés Si que solo está la gente abajo eh, Y adentro ¿Ven? Es así Estas son las ruinas que les decía Estas son simplemente Paredes que hay ahí Para tirar el coso Pero Como ven La casa es bastante grande Puede hacer de todo Tiene dos entradas Si esta casa no está derrotada Sería alta casa, ¿no? Así que, bueno Vamos a sortear las cositas Esperamos que les gusten eh, hay, hay un montón de premios eh, a, so, Solo es cuestión de poner Sorteo taberna Y no sé cuándo vamos a ir sorteando estas cosas Imagino que al final del stream vamos a hacer todo Y sale, así la gente se suma eh, Pero bueno, acá estamos, el DM responde Recuerden que eh, solo se puede anotar Argentina. Me encantaría poder hacer sorteos para el exterior. Sería un, un, un sueño para nosotros poder enviar eh, regalitos afuera. Pero es hasta donde... Lo, lo mejor que podemos hacer ahora. Ahí está, me está hablando la producción. <ríe> La barba Bueno Resulta que eh, Esto creo que lo descubrimos este año A Bache le gustan estos streams temáticos En Halloween estaba re, contra, re contento Y cuando empezamos a hacer Navidad Como ven Y Recuerdo eh, también el DM responde navideño anterior Teníamos un overlay eh, También re bonito de Navidad Este simplemente digamos, le subió el nivel a lo que había hecho antes eh, Y eh, queríamos cositas de Navidad para que yo me las cambie Cada tanto ahí eh, Con los puntos del canal lo pueden hacer No sé, Creo que estaba 100, 100 puntitos y fuimos a la tienda a, eh, Yo soy muy... Le tengo mucho cariño a unas tiendas que acá se llaman cotillones Que venden eh, cosas para disfrazarse, cosas para fiestas En mucha cantidad y, y para el último consumidor eh, Y fuimos al que más me gusta El cotillón que más me gusta de todas acá en Rosario Porque bueno, los conozco eh, Que tiene dos pisos Arriba es una parte, pero abajo están todos los disfraces Y cuando fuimos al... El cotillón González. Cuando fuimos a, a la parte de abajo a buscar cosas, cositas de Navidad, no había tanto. Había un montón de carnaval que se viene el año que viene. Y eh, bueno, había cosas de, de, de Argentina en general. Eh, pero estaba un pedacito de Papá Noel. Y eh, empezamos a comprar algunas cositas, agarramos así. Eh, y en un momento la chica que estaba ahí vendiéndonos nos dijo: ¿Se va a disfrazar usted, señor? Sí, le dice, H chiselle se disfraza. Yo te quería pintar la barba. A ver. Y bueno, es pintura lavable. Eh, se lava con jabón y agua. Lo probé, sale. Eso ya estoy re seguro. Eh, dejé que se seque incluso y la lavé. Eh, así que acá está. Estoy contento con cómo me queda este color. Eh, me gustó. Nunca, me había, nunca tuve la barba de otro color. Eh, creo. Eh, pero bueno, acá está Y compramos esto, compramos otras cositas Ahí que están eh, para cambiar eh, <ríe> le mandé fo La foto se la mandé a todo, todo, todo, todo A todo mi grupo de whatsapp Miren esto <ríe> Gracias eh, Así que sí, acá estamos Decoración de vida Bueno, vamos a cambiar oh, Ay, bueno Después de ahí, eh, después del cotillón González, no contentos con lo poco que había de Navidad, Bachi dijo de ir a otro. Y fuimos a otro. Y sí, siguió comprando las cositas. Eh, esta, esta creo que es el segundo cotillón. Bueno. Eh, me responde. Si tiene alguna pregunta o charlar de rolito. Hoy eh, tuvimos la, la entrevista con la Fragua el Conejo. Y estuvo re buena eh, me, hizo, me hizo unas preguntas copadas Y pude charlar de, de Algunas cosas que venía pensando hace un tiempo De cómo hacerlas y cómo no hacerlas eh, y Se me ocurrió alguna idea para alguna idea O dos para videos Algo que pasó fue que eh, Yo venía re necesitando Las vacaciones de Anurem ¿no? El, De la de nuestra ¿no? Y llegué a la última sesión, hacemos la última sesión, salió buenísima, quedé súper satisfecho, está todo listo para que se venga al final de la, de la campaña. Y dije, bueno, listo, no hago nada más hasta enero, más o menos, hasta, ya, hasta la tercera semana de enero, por lo menos. Eh, nada, y el otro día ya estaba preparando la sesión, como que no podía. No podía Tenía tan agregado Tengo tan agregado Digamos la rutina De preparar la sesión Para la semana que viene Que empecé a escribirla Empecé a escribir Lo que iba a pasar lo iba a Y Bache me dice Terrible Qué terrible Leo. Así que bueno Ya tengo un poquito escrito Lo que, lo que vamos a jugar En febrero eh, Sí Que me pone contento también Trabajar Con tanto tiempo de Anticipación Porque oh, Menos mal. Cuando empecemos a jugar... Eh, va a ser más fácil. Algo, algo de esta pintura de barba es que se endurece y te deja la barba dura. Ven cómo hace. <risa> y vuelve a mi lugar. Entonces... Eh, a ver, ahí está. Me está llegando la producción. Ahí va. Ah, estas están las preguntas, gracias Perdón, ahí la producción me estaba dando eh, Boussara97 Eh, Boussara, tanto tiempo ¿Cuándo hay directo de Bachi y Lu? Eh, eh, hubo uno la semana pasada en La Fragua Donde le hicieron entrevista a ellas Que la verdad estoy re contento que las hayan invitado a ellas solas Y hayan podido contar sus cosas eh, Porque hacen un laburo inmenso eh, Pero no sé Ahora el último stream que tenemos planificado Es este este sábado Que ellas van a estar Pero también va a estar Lord, va a estar Augustaria. y Vamos a estar ahí pasándola de fiesta. Eh, y comiendo algo rico. Eh, así que imagino que el próximo stream de Lugo de Bache va a ser el año que viene. Anda a saber qué fecha. Eh, Adria. NPC favorito de Nurem y O. Jardín. De El Jardín. Eh, tengo que decir Ordóñez. Eh, porque me parece. Me parece muy, muy interesante el, el concepto de Ghoul. Eh, que trabaja sin parar Eso está buenísimo eh, Y Danure de Danure de tengo un montón a eh, que le tengo mucho cariño eh, Freely, Freely tuvo, tuvo Sus momentos eh, Gloriosos Freely tuvo Eh Tuvo una participación sumamente medida, tipo a cuenta cuando tenía que estar, eh, hubo una gran parte de la aventura donde ella estaba presente, pero después siempre estuvo como eh, de fondo. Eh, y cada vez que aparecía me, me causaba gracia, porque era la única que trataba el grupo eh, sobrándolos. Y, y no era mala. No era, eso era algo que me, que me encantaba. Digamos. Ella estaba viviendo con ellos en el barco y los trataba así. Eh, eh, así que le tengo mucho cariño a Freely. Eur tuvo un viaje eh, hermoso que concluyó con, con Bachi y, y su hechizo que fue increíble. Eh, bueno, Vidarleana no se desarrolló tanto. Y, y siento, digamos, que eh, en su frialdad no, no la conocen mucho. Y, y me gusta eso un poco, porque era, era lo que quería lograr con ella. Eh, ese, esa distancia Pero digamos eh, Igual compañera eh, eh, es muy, de, muy, de muy difícil acceso ella. Manrel eh, Manrel también fue por todos lados eh, Ahora está llegando un momento muy muy lindo Manrel Oh, eh, cambiaron la música Está llegando un momento muy lindo Manrel que, que ya quiero que suceda eh, Que vuelva a Hacer otra cosa, lo que le gusta es eh, que jugar. Básquet. Que estoy. Que estoy fascinado con que ese. que ese haya sido, digamos, el. el, el, el, el hacia dónde se desenvolvió su historia. Eh, muy lindo. Eh, después tuve algunos medios porádicos que me gustaron mucho. En, eh, ay, no me acuerdo cómo era el monje que estaba. que era. Que estaba en el taller con Luke que le faltaba un brazo el no sé cuánto, ahí le bajó un poquito, perdón, eh, el deshonrado, sí, ese era muy divertido. Eh, todos los personajes que más exageran cosas son los que más me gusta usar, porque eh, están tan decididos en su accionar, que no importa lo que ellos hagan, no importa que generen cringe que sean ridículos, que sean tontos, eh, al saber lo que quieren, se vuelve re serio el personaje, incluso si es una estupidez. Eh, así que sí, son, son muchos. A Nuremberg le tengo mucho cariño cómo se desarrolló todo. Eh, pero, eh, por ejemplo, Albondiga es una persona, eh, eh, bueno, un NPC muy, muy extraño, uno de los más experimentales que tuve. Y estoy re contento cómo se dio. Ah, me dijeron que arranque por arriba ¿De arriba de dónde? Ah, ah, bueno, que habían quedado unas preguntas Del de último DM de me responde eh, Que no había respondido, así que voy a pasar Ahora Bachi dijo, para ir calentando La guerra, ¿Alguna vez dirigiste un guayón navideño? Sí eh, El grupo de jugadores Tenía que recuperar Eh... ¿Cómo era? No Estaba relacionado Con eh, Con papá Ah, ahí está eh, Papá Noel no quería trabajar en Navidad eh, Y ellos tenían Que ir a hacer que labure en Navidad Y cuando llegan eh, un, Se dan cuenta digamos Que El papá Noel estaba recibiendo consejos de un demonio eh, y no hubo un combate per se. Era más un diálogo, digamos. El demonio daba argumentos y ellos tenían que presentar los suyos. Y éramos chicos, así que era re estúpido todo, eh, todo lo que estaba pasando. Pero fue muy divertido. Al final todo se definió con que... Eh, eh, papá Noel subió todos al trineo y salieron a repartir regalos. Eh, ay, pero No me acuerdo qué había pasado, porque al final... Dijeron, fue, hay un demonio acá, vamos a bajarlo A papá Noel no le gustó, fue una cosa por el estilo eh, Y Puel había preguntado ¿Cómo lográs mantener... Ah, ¿dónde estoy? Ah, en el 14, estoy medio perdido, ahí está pues ¿cómo lográs mantener una partida con tantas sesiones ya Y que sigue siendo atrapante para espectadores y jugadores? No puedo esperar a el que viene Ay, gracias, qué tierno Ahora entendí lo que me dijo la producción Había leído más el... El... Lo cierto es que eh, en un momento esto de, de. la cantidad de sesiones, yo nunca me lo planteé. Todas mis aventuras fueron de este. de esta cantidad de. de, de sesiones. Además son sesiones cortitas. Eh, de dos horas. Algunas de dos horas y media. Hay Algunas que sí duran un poco más, pero. Eh, en general duran, duran un promedio poquito. Eh, todas mis, mis campañas fueron de. de así. De, de, de, de extensas eh, Siempre con magnitudes Muy grandes de las cosas que estaban pasando En este caso tiene que ir a Recuperar eh, o, o bueno, la revolución O lo que sea que estén intentando hacer O la liberación Pero siempre fue, digamos, un, apunta muy muy alto Y entonces todo lo que pasa en el medio eh, Es simplemente una construcción Hacia eso Y... Me alegra que sea atrapante, le pongo mucho, mucho esfuerzo a, a la aventura eh, Pero tengo que decir, digamos, que fue... Siempre intenté entretenerme a mí y al grupo eh, Yo creo que una vez que... Si vos estás mirando una aventura de rol Eh... Cambio... A ver si me entra esto Ahí va. Está arriba de los auriculares. Eh, si vos estás mirando una, una aventura de robo o un podcast, eh, yo creo, digamos, que si bien está la historia ahí de fondo, lo principal es la dinámica de grupo y cómo ellos reaccionan. Y nada, tengo la suerte de tener de increíbles jugadores en, en ambos momentos de, de la campaña. Eh. Y eso se nota Vos los ves jugar y, y es muy natural La manera en que se llegan a cabo Todas las acciones en las que las enganchan Así que digamos, la, la parte atrapante Es eh, Yo creo que es mérito más de ellos que, es que mío eh, Yo por ahí eh, Dejo las cosas listas Para que, que algo más suceda Pero es, es, es, son, son Bachi, lu y Cristecas, eh, y O bueno, y Max se lo fue en su momento Después hay, hay muchas partes técnicas, si se quiere, de lo que es narrar y dirigir. Eh, eh, no perder el objetivo, recordar siempre qué es lo que hay que hacer o cuál es la historia principal. Por ejemplo, lo podemos comparar y exponer con Pokémon. Ash siempre quiso ganar la liga, pero estaba haciendo un montón de cosas en el camino mientras iba a ganar la liga. Eh, entonces, si usas es, esa... Ese formato, que yo también lo, lo, lo uso mucho. Eh, es, es es importante que sepas siempre el objetivo. O que siempre haya una razón por la cual ir hacia allá. Eh, que obviamente los jugadores la pueden ignorar. pero eh, También, cuando estás jugando en stream pasa algo raro. Porque... Eh, como que todo el grupo quiere saber la historia. No... No hay muchas intenciones de desviarse o distraerse. Eh, todos quieren saber más o menos qué es lo que yo vengo planeando. Y, y eso ayuda muchísimo. Y eso ayuda muchísimo. Eh, así que... Eh, por eso, de nuevo, gran parte de los jugadores. Gracias por la pregunta, Relinda. Me encanta. Eh, tuve varios momentos... De hecho, estábamos en un momento charlando con Feli y con Fede y me hicieron una pregunta de... Charlamos de, bueno, no, estamos de las aventuras que se están dirigiendo. Y, y, y no, le dije, no, estamos llegando a la sesión, no sé cuánto, 90 años. y algo. Y. Y ellos me dijeron, no, wow, es un montón que se yo con todas las mejores intenciones, pero yo entendí cualquier cosa. Y me agarró el síndrome del impostor terrible, ¿no? Es. Uh, no, che, me estaré pasando, ¿será demasiado esto? Eh, ¿Hice las cosas mal? <risa> eh, nada, y. Eh, y miren con lo poco, fue una charla entre amigos que no me nadie intentó decirme nada Pero bueno, las inseguridades están ahí eh, Y era eran todas mías, ¿no? no había mucho más que eso eh, Pero nada, después, después pude volver y darme cuenta que nada, ese es mi estilo, yo hago esas cosas así Si termina Nurem, la... Hey, saludos a Chile si termina Nurem, la próxima campaña probablemente sea más o menos, eh, tenga por lo menos el mismo formato. ¡Hey, la fragua! ¿Cómo andan? Hoy, hoy justo mencionamos que estuvimos en la fragua, así que grande. Así eh, que bueno, es probablemente la próxima aventura, eh, cuando sale una campaña así, tenga más o menos la misma estructura. Porque es lo que a mí me gusta, o, más, o mejor me sale, o más cómodo me siento. Ah, voy a recordar a todas las personas de Argentina, si ponen en el chat, eh, sorteo taberna, van a participar de cositas de WJ de láser. Eh, grande, Rol en casa. Espero lo puedas ver mañana, lo publican, a mí me gustó mucho la charla. Eh, San es muy copado. Eh, bueno, para, de nuevo, para los que están en Argentina, pueden poner, eh, no admiración, sorteo taberna. Y hay unas cositas copadas, como por ejemplo... Escenografía, que está buenísima eh, Miniaturas Hay un set de Dungeon que ahora lo voy a mostrar porque me encanta Sigamos, sigamos Busarda, que grande usar ¿Cómo sería un patrón de brujo Hexley? Los demás patrones son más fáciles para saber cómo piensan Vamos a leer Hexley porque hace rato que no les presto atención A ver qué dice Hexley. Hace rato que posta no leo esto. Bueno, a ver, esto mucho. Toda esta información de, de cómo se entiende el patrón es lo primero que dice en, en la descripción de la subclase o la clase. Ahí te, te introduce todo. Ajá. Bueno La idea de, del Hexblade Es que una entidad de Shadowfell O de algún lugar oscuro eh, Te dio este arma Entonces vos tenés que hablar con el arma eh, La pregunta iba por el lado de ¿Cómo será el patrón? Yo creo que eh, Música navideña Vamos a cambiarla La idea de los patrones A diferencia, por ejemplo, de los dioses con los clérigos Es que Creo que este no sonó todavía Vamos a subirle un poquitín Ahí va eh... <ríe> La idea, por ejemplo, del clérigo Está el dios Y eh... Un montón de clérigos pueden recibir los favores de Dios. Los paladines con su juramento, un montón de paladines pueden hacer el mismo juramento. Pero a mí me siempre me pareció que el patrón del Warlock es diferente. Como que eh, los, los patrones no se extienden un montón en un montón. Tipo, van a tener un montón de gente, súbditos, lo que sea. No. Eh, van a tener. Vamos a bajar un poquito la música. Ahí va. Eh. Van a tener muy pocos. Y en este caso, el Hexback va a tener uno solo. Es esta entidad que se vino en la espada y te da tus poderes. Eh, habría que buscar la razón por la cual eh, esto es re importante para todos los brujos. Cuando vos haces el pacto y vos creas de brujo para hacer esto, digamos, es sumamente útil charlar con el jugador y decirle: bueno, ¿qué es lo que vos entendés por el pacto? ¿Quién es esta entidad? Creémosla entre los dos para ver qué onda. Eh, si no quiere, o no le interesa, o te dice: hacelo vos. Libertad absoluta de cómo hacerlo. ¿Crees eh, que sea una, un arma egocéntrica o egoísta? O, volviendo al ejemplo de Pokémon. En la primera vez que Ash pelea la liga, Charizard no le hacía caso. Porque en un momento lo mandan a pelear contra no sé qué. Y Charizard dice, eso está por debajo de mí, no tengo ganas, no voy a pegarle. Y Ash pierde la liga así. Eh, ¿Podés tener un arma así? Tipo, si el enemigo que, que está delante no. no vale la pena el arma no quiere salir de su funda todas esas cosas las podés, leer, las podés llegar a hacer, pero creo que lo más importante es hablar con la persona que se creó el brujo y charlar al respecto sigamos, pues, ¿hay algún aprendizaje destacado que tengas, tengan con el equipo de todo este año de trabajo rolero, sea alguna partida o producción de lo que sea Uf, no sé si estoy ahí capacitado para responderla yo solo, creo que por ahí es una pregunta más para el taberna. Eh, en mi caso Creo que una de las cosas Más importantes de todas Es la comunicación eh, Como todos dependemos de alguien más Para que se dé esto Por ejemplo yo dependía de Bachi Para que cree los overlays eh, Tenga la idea esta De, de pintar la barra, etc eh, Todos dependemos de alguien más Para que pase algo Y eh, lo mejor que puede pasar en ese caso Es que eh, haya comunicación Bache ya. Voy a crear los overlays Bueno, dale, listo Yo sé que los overlays están siendo creados Entonces me olvido eh, Para mí es re importante que eh, Tengamos comunicación durante todo el proceso Así no hay sorpresas a último momento eh, Que Que si alguien no puede conseguir algo O no puede lograr algo Por cualquier razón eh, tratemos de saber de antemano lo más rápido posible, así lo demás ya saben y vemos cómo lo resolven. Porque eh, una de las formas de ver de, de esta creación de contenido, lo que sea. Eh, es que vos lo que haces es agregarte problemas entonces tenés que generar soluciones problema, necesito una cámara, conseguir una cámara generar la solución, o usar el celular, etc. entonces, mientras más rápido vos veas los problemas, más rápido se generan las soluciones, y mientras más rápido mientras más tiempo tengas para generar la solución, mejor va a ser entonces, para mí es sumamente importante eso la comunicación entre todos, al ser un equipo grande es cuestión de avisar, che, voy a hacer esto estoy empezando esto, conseguí tal cosa y demás. Pero después probablemente es una pregunta más grande para el taba no responde el fin Se cambió la decoración Chuf. Esta creo que es la última O sea, ya después empezamos el ciclo de nuevo Ahí tengo unas guirnaldas, mirá uh. Eh, uh. Ahí va Bachi Hablando de Nurem y festividades, todavía no vimos mucho desarrollo. Creo que el que más, eh, el del eclipse del monasterio. ¿Tenés más detallecitos pensados? Sí. Eh, eh, ¿Qué está? Gracias por venir a en casa. Un grande, Camilo, un genio. Eh, estamos celebrando el último DM Responde del año. Bienvenido. Eh, sí, de hecho, una de las cosas que eh, salió de, de un DM Responde, me acuerdo. Que es una de las cosas que más flojas hice de Anurem Fue el calendario Alguien me había preguntado algo así eh, Era algo como, ¿qué te hubiera gustado hacer mejor en Anurem? Y el calendario, definitivamente el calendario eh, Y sí, yo creo que va a haber más Celebraciones eh, Pero justo se viene una parte Que tal vez no... No demuestre tanto interés por la. Porque, qué sé yo, el feriado de algún momento, así que. No lo creo. Pero eh, pensé algunas y, y sus justificaciones y me gustaron. Eh, vamos a ver. Sí, Bachi. ¿Para cuándo detalle de las hojas de los personajes de la tripulación? <risa> eh, no creo que suceda. <risa> Nunca. La, eh, la única hoja de personaje que está 100% creada, eh. Eh. Y, y, y completa, completa Es la de Medi Que la tiene Luciana, de hecho Ella tiene la hoja del barco eh, Patch ¿Cómo combatís las inseguridades del DM? Wow, esta es una pregunta demasiado cargada Como para el último <risa> eh, Pero me encanta eh, uf, ¿Cómo combate las inseguridades del DM? Primero, es importante Reconocer lo siguiente eh, no hay seguridades de LDM o del ADM. Son inseguridades personales. Cada uno va a tener las suyas. Justo eh, en la posición de dirigir rol te pone una posición donde vos tenés que exponerte y demás. Entonces lo que hace por ahí es mostrarlas más tus inseguridades. Eh, por ejemplo, tal vez una inseguridad puede ser. Tengo miedo de improvisar. Pero eso no, no está directamente relacionado con dirigir. Tal vez una persona que tiene un, un más estructurados en su vida. O, o, o no tiene que salirse de su zona de confort. O lo que sea, digamos. Puede ser cualquier otra razón. O simplemente no le sale. Es una habilidad que no desarrolló eh, Entonces, para mí es eso. Cuando vos estás dirigiendo, te estás exponiendo todo el tiempo. Y eh, eso demuestra todavía más tus inseguridades. Por ejemplo... Uno muy común y de que se habla mucho Últimamente, que es el síndrome del impostor Que voy a leerlo bien eh, Que, bueno, acá la La descripción que encuentro es Que el, el síndrome del impostor es No ser capaz de evaluar de manera realista Tus propias habilidades y competencias Como que te desvalorizas a vos mismo Y esto me suele pasar a mí Eh... No sé si, si no, voy a, no voy a declarar que tengo esto, pero en mi inseguridad principal a la hora de dirigir es. Eh, no siento que estoy a la altura. O siento que no estoy. No estoy haciendo algo interesante. O que no es divertido. O que no. O que no les gustó. O, que, o incluso los días que dirijo mal. Digo, ¿cómo puede ser que no di todo lo que tengo? Cosas por el estilo. Eh, que pasa por por muchos lados, en mi caso tal vez puede ser que se hace veridad conmigo Como decir, che, bueno, hay días, y días A veces se puede dirigir bien, a veces se puede dirigir mal eh, También eh, no nos vamos a castigar tanto eh, Pero bueno, muchas otras veces me pasa porque eso se, se catapulta por alguna cosa Hay un comentario al azar que dijo alguien con cualquier otra intención Como puede ser lo, lo de la duración de la aventura eh, y Combatirlas Para mí jugar rol es una manera de hacerlo De hecho Lo primero que me pasó con el rol Y lo conté varias veces, que yo era muy tímido y no hablaba Y lo que me dio el rol fue mi voz Fue eh, Esto de eh, Poder hablar en público Y contar mis cosas Y, y contar mis historias eh, yo lo logré así eh, Lo bueno de estar expuesto todo el tiempo haciendo DM Es que tenés que enfrentar las, las inseguridades Sí o sí eh, De una manera u otra Si no te gusta el conflicto Por ejemplo, si es una persona que por ahí no está lista Para ir y discutir en persona Va a pasar en el rol Que algún NPC o no le va a gustar lo que dijo un personaje O algún personaje se va a llevar mal con algún NPC Y ahí vas a tener un momento de práctica Así que eso, eso lo vas a poder eh, los va a poder aprovechar. Eh, pf, pf. Bueno, ahí estoy viendo que están preguntando de el sorteo. Eh, por lo que tengo entendido, para como para eh, ayudar con el tema del sorteo, eh, me va guardando la gente que estuvo charlando por el tema del sorteo en una lista el bot y después de acá se hace el sorteo cuando yo lo haga. Eh, más tarde, más tarde lo hago ¿Por qué no es Marco? Ahí está. Ah, sí, está bien. Recuerden que, eh, para, hablando del de sorteo, para cualquier persona que acabe de llegar, eh, si ponen eh, este, esta, esta pequeña frase, ahí, sorteo taberna, y son de Argentina, pueden participar por alguna de las cositas que nos dio WJT Lazer. Uy, como. Genial para jugar rolito. Esta se abre. Eh, tenemos más cositas. Eh, ahí está. Una pregunta bastante difícil, pues estuvo interesante. Eh, Bozarda. ¿Cómo haces para introducir a los jugadores a habitaciones. a ambientaciones complicadas como el mundo de tinieblas o Warhammer dentro del juego? Sabes que hace poco hicimos el video de presentaciones o introducciones y eh, el tema es cuando vos buscas introducir a los jugadores tenés que eh, hay hay un sobre todo cuando querés una ambientación así de, de eh, Mundo de las tinieblas o Warhammer, que son, son lugares complejos. Eh. Tenés que ser dramático, no importa. Para mí, tenés que lograr ese momento en el cual la forma en la que estás hablando, las palabras que estás diciendo y la forma en que te, vos te moves expresen que el lugar es re complicado. Eh, hicimos algunas. En ese video está... creo que ya salió ayer o antes Dimos una pequeña lista de, de las cosas que puedes hacer, o la forma en la que podés describir Para... Eh, para... Um, presentar las cosas al grupo. Por ejemplo, una de las que charlamos es... Eh, direccional eh, Empezás describiendo la, la escena de izquierda a derecha o al revés, entonces eso te da mucho tiempo Porque vos sabés que la escena empieza allá Y termina allá Entonces, mientras vos empezás Lo que empezás a describir de este lado Por ahí son cosas simples Por ahí es el cielo, por ahí es el viento Por ahí son animales, pero A medida que vas eh, ganando Espacio en tu narración y, va, y se va viendo un poco más toda la cortina que hay atrás eh, Vas mostrando los detalles más oscuros eh, que se yo, en el caso del mundo de las tinelas vas presentando vampiros, vas y qué sé yo, así hasta que llegas a qué sé yo, la parte más terrible, un hombre lobo o sea, uno lo o la camarilla en sí, eh, eso lo decís sí, vos. Eh, te recomiendo ver el video, pero más o menos es tomarte tu tiempo. Uno de los consejos que doy es, eh, sobre todo en las presentaciones, las cinemáticas de las presentaciones. Es sumamente útil prepararlas. Si, si vas a preparar algo de la aventura que sea esa cinemática. Eh, estaría buenísimo eso. Es, es, ayuda muchísimo, sí. Bachi, ¿y las inseguridades de un jugador? ¿Te ha tocado ayudar a un jugador que de esa forma? ¿Qué le dijiste? Sí. Eh, muchas veces cuando vos le prestás atención a la mesa y que sé yo, muchas veces te, te los jugadores te presentan material, digamos, que vos lo ves y vos conocés a la persona tal vez nunca haría algo así, pero, o tiene un personaje que, que si lo hace, no importa eso eh, el tema es que a veces les cuesta, en mi caso me es mucho, <ríe> me es más fácil identificar a alguien tímido que está jugando el rol, porque yo lo fui, entonces cuando alguien es tímido eh, mi recomendación es darle tiempo, darle espacio eh, Entender si, si se toma su tiempo Ayudarlo en, en, en lo que quiere decir Dar mucho material para que pueda decidir Qué hacer y qué no hacer eh, Creo que eso es lo, lo, lo, lo más cercano que tuve A ayudar a alguien con su inseguridad Que no me haya dicho Porque después eh, Me ha pasado a estar narrando una escena y que alguien la resuelva de alguna manera Y después diga, wow, eso estuvo re bueno, siempre quise hacer algo así eh, Una vez estuve en una situación similar Porque esto que es el otro eh, y, y me quedó el, el... Ah, yo debería haber hecho eso, pero no lo hice Y en el rol lo logré eh, Cambio la música H está cambiando la música Sin parar eh, Creo que sí este A ver Se escucha bajito, vamos a subirlo un poquín entonces, activamente eh, fue, es con las personas que tienden a ser tímidas. Pero me ha pasado, digamos, entre comillas, accidentalmente eh, me han dicho eso. Y, siempre son momentos lindos. Siempre son momentos lindos. Eh, Arcrash, ¿de dónde son? ¿En qué parte de Argentina andan? Necesito más mesas presenciales. Bien, nosotros somos de Rosario, eh, el, el, el grupo principal de la taberna está acá, Bache, Luciano y yo, pero también está acá la Lordi y Agustín, y en Buenos Aires está Adria y Cris. Y bueno, las colaboraciones con Pueblo que está en La Plata. Pero, hablando de colaboraciones, eh, si querés buscar mesas en Buenos Aires, los chicos de Tomate 20 suelen organizar eventos no me acuerdo en dónde, pero te recomiendo ir a buscarlos a ellos A Tomate20, está, ahí está, la, está en el chat Ellos hacen eventos donde dirigen eh, mesas presenciales Y tengo entendido que están muy buenos. Hay gente que va ahí a pasarla bien, así que espero que vayas Aria está en Buenos Aires ¿eh? Goku, ¿me recomendás algún material de quinta edición para probar masteriar de ID por primera vez? Sí, yo te recomendaría que empieces por... Eh, las, las cajas de inicio Que puede ser eh, Pandelver Pero eh, También está la nueva Que creo que es mejor Porque Pandelver tiene un par de, de complicaciones A la hora del diseño Que mmm, la queja principal e, y, y la crítica principal en realidad Es que es demasiado mortal muy rápido Pero la última que se llama Ice Dragons Dragones del pico De la aguja helada o por el estilo eh, tengo entendido que es un poco más amigable O por lo menos está mejor planteada El tema de la mortalidad Lo, lo interesante de las cajas de inicio Es que eh, Vienen construidas Con todo lo que necesitas Los personajes ya están hechos eh, La aventura está toda En los libritos Te vienen a veces hasta con miniaturas y cositas Así que te recomiendo empezar por ahí. Eh, definitivamente. Johnny, recién mi poder en Notice de Dragones. ¿Qué, ¿Qué bichos criaturas cosos son propiedad exclusiva de Wizards de Coast y cuáles se usan libremente? Wow, no tengo ni idea de esta pregunta. Eh, porque es difícil ser dueño de algo así. Eh, sé que en algún momento hubo, principalmente con eh, la gente dueña de Señor de los Anillos eh, Tipo cosas como orcos o trajos eh, Tengo entendido que en un momento reclamaron esto, pero se dio como que nada, son, son palabras que ya existían eh, Son monstruos también que ya existían por ahí Pero no estoy seguro, yo creo que lo... Lo que son dueños ellos son de. de nombres de marca. Por ejemplo, Dritz, Do Urden. Vegna eh, y cosas por el estilo. Pertenecen a ellos. Pero todo el resto de lo que son monstruos, monstruos, me parece que están en todos lados. Eh, ah, mira, ahí pues lo tiro. Eh, ahí va. Bueno, las razas, clases. Sí, bueno, Paul tiraste un, tiró tiraste un PDF de 400 páginas. Todo lo que no esté en esas 400 páginas eh, no pertene pertenecería a Wizard of eh, the De hecho, ahora hay una charla interesante porque. Y me parece que. Es algo que también dijeron en Notice Dragones, que lo mencionó Paul. Es el tema de la licencia de juego. No me acuerdo el nombre exacto, pero. Es una. Un acuerdo que Wizard firma en el que permite a cualquier persona crear contenido que se puede usar con Day de quinta edición Y esa es la razón por la cual hay tantos libros Homebrew dando vuelta. Por ejemplo, hay un, el otro día vi uno que me encantó que es sobre tabernas, hay un montón de tabernas eh, O de objetos mágicos, de aventuras Y lo cierto es que es muy bueno el material Homebrew que salía de quinta edición muy, muy bueno Hay, eh, No solo en, en calidad mecánica Sino en cuestión artística Contrataron gente de verdad, son libros de tapa dura eh, Bueno los, los de Critical Role mismo sacaron un libro de ellos eh, Gracias a esta, a esta pequeña cuerda De Wizards of the Coast con Imagino que es eh, El gobierno <ríe> eh, tipo, Ellos accedieron a que exista Y lo que pasa es lo siguiente ahora eh, Como está por salir One dd la gente les preguntó Che, ¿qué onda con esta licencia? ¿Se va a poder hacer? Y... Wizards de Coast le dijo, mirá, estamos viendo qué pasa. OneDandy todavía no existe, sale en el 2024. Cuando tengamos algo sólido le vamos a ver. Eh, y para mí, eh, simplemente... Me van a acceder porque... Le, le hace bien a ellos. Le hace bien al juego. Eh, la gente está contenta De hecho, en, en un momento eh, Si no me que era cuarta decisión Fede lo menciona Que eh, no habían hecho ese acuerdo No estaba esa licencia Y no se podían crear cosas Y la gente no le gustó nada Y ahí perdieron un montón de gente Perdieron un montón de jugadores Que se fueron a otro lado eh, Además de que cuarta fue una, una, decis una decisión de diseño compleja eh, al, eh, al no permitirle a la gente que cree cosas eh, Arriesgaron mucho entonces, para mí se va a poder crear eso, sin problema. <risa> Buzarda, me despido con esta pregunta. Si fueras un postre navideño, ¿cuál serías y por qué? Ay. No sé cuáles son los postres navideños. ¿La mesa dulce cuesta como un postre navideño? Eh, yo creo que tiene que ser algo frío Eso es seguro Para mí, el lag pudding puede ser Que es una de las recetas del libro La última vez que lo hice creo que me salió mal y no me gustó eh, Pero yo, el helado Es una cuestión de temperatura lo mío Con la comida la ¿no? más fría, mejor eh, Y el helado se llama helado no, Tiene definición de frío en el nombre Así que, está ahí. Gracias, Buzara, que grande eh, Pasa a saludar, hace mucho que no lo veíamos Batch ¿Hay algo de los nuevos cambios de Wandy Andy que quieras usar el año que viene, León? ¿Con lo que quieras experimentar? Sí, definitivamente quiero probar todos los hechizos nuevos <risa> eh, Como parpadea la cámara, se está quedando vieja Eso es lo que está pasando Los hechizos nuevos o la forma en la que eh... Grande, Camilo eh, Felices fiestas para vos también Y nada, espero que nos veamos Si venís para acá sería buenísimo Sería buenísimo. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, los hechizos. Siento que hay muchas correcciones de hechizos y. Eh, que van a ampliar la forma en la que se juega la magia un montón. Por esto de que hay muchos que aplican a reacciones. Eh, que para mí era una de las acciones más olvidadas de todas. Digamos. Lo único que se tenía en cuenta era el ataque oportunidad y listo. Eh, o, o, o algún eh, tipo el contrahechizo, cosas por el estilo. Pero ahora hay más hechizos que en forma de reacción tiene mucho más sentido. Eh, y eso hace que la reacción sea mucho más eh, se valore mucho más porque ahora vos podés reaccionar a muchas cosas no a solo a una cosa eh, y si vos y, y acá es donde entra el juego interesante si vos reaccionás a algo te, te, por, tal vez te pierdas una oportunidad de hacer otra cosa hasta tu próximo turno eso está re interesante Batch. Para una persona que está por iniciarse en el mundo del rol ¿Recomendarías arrancar por One D&D o Quinta? Por Quinta <ríe> eh, Quinta ya está aprobado Por mucha gente Si bien, digamos, tiene sus fallos Obviamente que eh, El manual del máster es un desastre eh, Va, a desastre está, está mal planteado Y tal vez las clases De los libros iniciales no son las más eh, Las más las la, la mejores diseñadas Hay un montón de material disponible Que se puede usar para solventar Todos esos problemas Y One andy Está hecho Para La gente que ya juega rol y, y no es que no se pueda Si querés arrancar con y dice, se puede perfectamente eh, Pero la idea principal Detrás de todo esto es que vos puedes darle feedback A la empresa Y eh, si bien sirve si, si la viene si alguien dice che yo empecé a jugar D&D con esto y esta parte no la entiendo también pasa bien, es, es sumamente útil pero si, si vos querés aprender el juego Juan D&D está extremadamente incompleto <ríe> en comparación así que para mí le pasa eh, eso es lo más lo más difícil de, de tenés que tres clases creo un par de razas y cambiaron <ríe> y cambiaron eh, Uy, ahí está. Vamos eh. no, a ver la bicha. Por eso, para mí es una cuestión de. Eh, de que. Eh, está incompleto, cuando Como para empezar a jugar. Bache. ¿Quién va a poder usar esos hechizos nuevos? No, no creo No creo que eh, Que alguien los pueda usar Probablemente el año que viene, digamos, si vamos usando eh, Lo que estamos usando ahora Y yo estoy hablando, cuando dije eso Me refería a la próxima campaña eh, Porque sí, ya fue Johnny, ¿en qué creo ese proyecto Que iba a incluir elementos de fantasía de distintas culturas? ¿Cuál? Eh, no me acuerdo cuál, cuál decís eh, No sé, realmente no sé ¿Qué proyecto iba a incluir elementos de fantasía de distintas culturas? Estoy seguro. <risa> eh, no, no, sé cuál, cuál decís vos. Eh... El que mencionó Puel, ¿Cuál mencionó Puel? Bueno, hasta que los resolvamos. ¿Qué pasó con Avatar? Eh, este año fue muy, muy difícil de, de organizar. Eh, sobre todo porque estábamos haciendo, creo que, cuatro streams semanales en un momento. Y estaba consumiéndonos bastante tiempo. Eh, y decidimos postergarlo hasta el año que viene. Porque... Eh, eh, no, nos daba, no nos daba. El año que viene tal vez tengamos un... O, o, o, no, o tengamos más o menos tal vez la misma programación o algo por el estilo. Pero, eh, lo que vamos a tener es que vamos, Ya vamos a saber cómo se hace eso Y... Eh, ya vamos a saber cómo se, se Lleva a cabo todos los streams El desafío que requiere y todo eso Así que, eh, siento que lo vamos a poder Solucionar mucho más fácil Y bueno, Avatar va a ser el año que viene Yo quiero dirigirlo, estoy esperando las noticias De cuándo llegan los manuales Y todas esas cosas que todavía no llegaron Eh... Pero bueno <risa> Bueno, nadie se acuerda de ese, <risa> ese Fantasía de distintas culturas No estoy seguro Estoy pensando que tal vez fue de Genesis De Genesis fue un juego de rol Que la pegó bastante cuando salió El Kickstarter y todo Pero después se descontinuó eh, la idea de Génesis es que se basaba en tribus Y salían eh, No me acuerdo de cosas Yo creo que... Ah, claro, Ryan Citadel Sabes qué la pensé, pero dije, no, eso ya salió eh, Ryan city es un manual eh, Que está re lindo Súper recomendado Le pudimos hacer una entrevista entre Puel y Fede A eh, uno de los que escribió Alastor Guzmán eh, Y ahí vas a encontrar Las diferentes aventuras Escritas por diferentes eh, autores De diferentes lugares Y me parece sumamente interesantes eh, La aventura de Alastor Está recopada Pero después hay un montón de detalles en las otras aventuras Y además una de las cosas que hicieron Gracias a ese acuerdo que dijimos de la licencia de crear cosas Después de que hicieron Ryan de todos los autores siguieron creando Contenido para eso Eh en otro manual que lo pueden comprar por D&D drive de RPG Drive-Thru ahí va la musiquita, le bajamos un poquito ahí está bueno, ahora sí eh, vamos a la vamos a charlar un poco del sorteo ya no queda mucho tiempo ya no hay más preguntas si quieren preguntar, háganlo pero bueno como dijimos las personas que pusieron eh, el sorteo taberna Pueden ganar según bueno, estas casitas Re lindas Esta es la otra que mostré Esta está buenísima, miren Tiene dos entradas Y se les abre el techo a las dos Para que puedan tu, tu, tu, mostrar adentro Para participar el sorteo tienen que poner Sin admiración, sorteo taberna Y eh, ser de la Argentina Lamentablemente es la única forma que tenemos De de poder mandarles premios Esta es caja enorme Con un montón de miniaturas El set de dungeon Que es genial Que como les dije Esto se abre así Y acá adentro Tienen los, Las baldosas Para ir armando el dungeon A medida que avanzan los jugadores Que buenísimo eh, tengo ganas de. Siempre tuve ganas de desarmarlo todo a ver qué más tiene adentro. Nunca quise hacerlo tampoco porque iba a desordenarlo. Así que bueno. Vamos a ver. Eh, la idea es la siguiente. Vamos a. Voy a anotarlos ahora en una, en una de esas páginas que hacen sorteos. Acá los tengo. Eh. No sé cómo hacer que Twitch le haga el sorteo Porque yo tengo en todas las anotaciones acá Pero no debería aparecer un botón Ah, Acá está Bueno, vamos a ver qué sale El primer premio que vamos a sortear hoy es La caja de minis Porque lo decreté yo A ver hey, gas, gas Crunch Ah, estaba en la... Eh, vamos a anotarlo Estaba en la fragua del conejo eh, Felicitaciones, te ganaste La caja de minis eh, ¿Qué tienen que hacer ahora? Súmense al Discord de la taberna Y háblenme por privado eh, Así les pedimos los datos Y les podemos mandar el código de seguimiento Así que por favor eh, Si copian el Discord ahí en el canal Para Eh, eh Así, así podemos hacer las cosas. Sumate al Discord, ahí está, gracias chicos. Y hablame por privado. Y bueno, ahí yo te voy a pedir los datos que necesito para enviarlos. Vamos a seguir, hay más cositas. Eh, eh, lo siguiente que tenemos es la casita, chiquitita. Ignatus, ¡Eh! Hey, qué bien! Grande, felicitaciones. De nuevo, háblame por privado. Casita chiquitita. Vamos de nuevo. Eh, ahora el set de dungeon. ¡Eh! ¡Sani! Es la flor de conejo. ¡Qué bueno! Eh, ¿no? Está re bueno el set de dungeon. Set de dungeon. ¿Qué más tenemos? La casa grande. ¡Eh! ¡Coku! Te ganaste en la casa grande, ahora la muestro. Eh, recuerden, háblenme al Discord por privado y así me pasan todos los datos. ¿Y qué me queda? Ah, la, la, la casa en ruinas. Esta creo que es el último sorteo que hacemos. Tum, tum, tum, tum. Johnny, qué grande. Bueno. Eh, ahí está, esperen que lo anoto, así no los perdemos. Casa en ruinas. Bueno, como para recordar. La casa chiquita esta se la llevó Gas Crunch. Eh, la caja. No, la caja de minis se llevó Gas. Grande, Logbo 25. La casita chiquitita, esta se la llevó San Ignatus. ¡Eh, hey, Rocas Maleón, tanto tiempo, cómo andan! ¡Qué grande es. El set de dungeon se lo llevó Sanis de la fragua de conejo. Uy. La casa grande, de, de dos entradas, se la llevó C. Koku. Y eh, la casa en ruinas, que es inmensa, se la llevó Johnny. Gracias. Eh, gracias por pasar y por acompañarnos Todos los que nos acaban de hacer rey, que grande, gracias por llegar Tanto tiempo, Ruy Camaleón Qué bueno que volviste al ruedo Estamos por cerrar la noche Vamos, vamos a que se recupere Voy a tirar los anuncios del cierre Ah, eh, detalle importante la, la, la escenografía va a venir desarmada eh, Porque... Eh, es más divertido armarlas <risa> Solo porque es divertido armarlas Y es más fácil de enviar también eh, ¿Dónde estamos? Acá Llegamos al cierre Los regalitos sorteados hoy Son cortesía de nuestro querido sponsor WJ Láser A quien agradecemos muchísimo Por la buena onda Y todo lo que siempre nos manda Esperamos que los disfruten mucho Nos estaremos contactados con ustedes Para organizar los envíos Recuerden que solo es apto Para las personas Dentro del territorio argentino ya va a llegar, ya va a crecer la taberna internacional Y vamos a poder hacer premios para todo Y si quieren, estar ente, eh, si quieren enterarse el día de cuándo volvemos Que se viene el 2023 O cositas random que vayan haciendo durante las vacaciones No olviden seguirnos en nuestras redes sociales El link va a estar en el chat Ahora sí nos despedimos hasta el sábado Donde esperamos verlos para mostrar juntos En la taberna responde Espero que, que pasen a saludar al menos Vamos a estar con todo el equipo ahí Comiendo algo rico y pasándolo lindo Y saludar y agradecer Por toda la compañía que nos hicieron este año eh, Que fue un montón Tanto la gente que nos hace rey Tanto que unos grandes Todo el cariño que estamos recibiendo De todas partes de Latinoamérica Es, es inmenso Y la gente que nos ve de cualquier lado también Eh... Es muy lindo hacer esto con la ayuda que... Con todo el cariño que nos dan. Así que muchas gracias. Y no sé que no se vayan porque... Le vamos a hacer reír a alguien. A ver lo que corresponde. A ver quién está jugando. Así ustedes siguen viendo gente jugando.